Hola, estoy sola en Benalmádena y voy a pasar unos días conmigo misma. ¿De dónde habéis sacado esta tía tan rara? Ya me he puesto en marcha, he desayunado en casa porque si no se me iba a hacer como súper tarde, porque quiero ir a un sitio que ahora descubriréis cuál es. Y la verdad es que estoy muy nerviosa, me lo he pensado mucho pero al final he, he decidido que sí, porque si no este vídeo pues no iba a darle sentido, porque está pensando cosas, que, hasta que a lo mejor me dieran más cosas y yo creo que no hay nada que me dé más cosas que eso al pensar, vamos, de verdad es que estoy nerviosa. Así que bueno, voy a ponerme en marcha y, y eso. <risa> Pues sí, equipo, me he venido a Málaga porque estaba pensando cosas que podían hacer que me diera como vergüenza hacer sola y, y pensando, digo, bueno, en verdad me daría mucha vergüenza si tuviera que ir, yo qué sé, algún pueblo así de al lado que no conociera, ¿no? Porque en Almadena me lo conozco y digo, uf, Torremolino no me hace mucha gracia, fue pues en Girola, ya he estado este fin de semana, venga, que me voy a Málaga. Y me da ahí como que sí, que no, pero al final me he decidido, me he venido y yo pensaba echar aquí el día hasta que luego ya como para irme a mi casa antes de que se haga de noche porque luego yo qué sé, subo a lo mejor me da más que luego tengo que bajar y todo cuando llegue a ver Almadena. Y nada, voy camino de la calle Larios porque buscan en internet cosas que ves en Málaga y a ver, yo sabía que iba a salir a Calle Larios porque yo he venido muchas veces cuando yo era chica. Pues vaya, que he tirado todo el camino y vaya, y cuando me ha dado por mirar el de este, digo, que me he pasado un poco la salida. Y, y bueno, a ver cómo se va dando el día. Eh, tengo que decir que en verdad estoy muy ilusionada, porque no sé, no sé, no me veía yo viniéndome aquí sola, pero aquí estoy, a tope. Oh. Nada, que me he vuelto aquí en camino. Sin querer he superado eh, otro de mis miedos, que, que bueno, ese todavía me queda pendiente, pero que me han asaltado unos ingleses por la calle para preguntarme dónde estaba algo. No he entendido qué era porque llevaba la música puesta. Y, y entonces mm, me empecé a poner nerviosa y le quería decir que yo no era de aquí y, y no sabía cómo era, no, no, no me salía, no me salía. Y digo, bueno, le voy a decir que soy de Córdoba. Y, y como estaba tan nerviosa, tan, además yo me estaba viendo que yo estaba como apuradilla, ¿sabes? Y <risa> he dicho eh, sorry but I'm from Córdoba y ya cuando eso digo tío fatal es que se piensan a esta muchacha no, se puede, no puede estar sacando siempre uno. Chicos que sepáis que he encontrado la callelario gracias a mi ayuda porque el GPS no me ha servido para nada porque me localizaba fatal pero dando vueltas he, he llegado esta chiquilla la pobre pasando para con el vestido gitana en esta fecha Me senté a desayunar en esta cafetería porque he entrado a lo de Saba Moreno a comprar coco, garrapiñado, creo que es que me gusta. Y cuando yo pago solo tenía un billete de 50 y he dicho, mmm, claro, la mujer no tenía cambio, es muy temprano. Así que digo, bueno, pues eh, te prometo que ahora vuelvo, porque me da mucha vergüenza yo. Mmm, me voy, pero es que te prometo que ahora en cuanto cambie el billete yo vuelvo, ¿eh? que te prometo que voy a volver. Que no es que me lo haya llevado sin pagarse ni nada, sino que yo qué sé, como que me he visto un poco, pero vamos que sí, que me gusta. Y me pido una costada... Mmm, un café y una tostada de aguacate con aceite y tomate, que es verdad que tostada no he comido estando en el apartamento y ahora lo voy a hacer la verdad que tiene muy buena pinta según se lo he visto a la gente de la otra casa. Gracias. Gracias. La tostada favorita que he visto en mi vida, digo sí. Ya he estado desayunando y me he comprado, he llegado a Sabón Moreno y me he comprado el coco este, ahora no me acuerdo cómo se llama, la garrapiñada de coco, que es que me encanta, me encanta. Cuando me han visto las muchachas digo, hola, y me dicen, hombre, ha vuelto. Digo, no daban un duro porque volviera, pero sí, he vuelto, he vuelto. Ya me la he comprado. ¿Y qué estaba buscando ahora? La catedral, que he pasado antes, pero mmm, he leído una cosa en internet y voy a Voy a ver la catedral, voy a ver que eso es verdad, que no se va a ver, pero bueno, yo lo voy a cantar para que así, por pues, lo menos, no salga algo chachi chivara cuando me vuelvan otra vez, es que me he perdido. Es que, es, que, es que el GPS no me va y yo no hago nada más que para un lado, para el otro, para el otro, para el uno. Esta es la Catedral de la Encarnación, que tiene eh, la fachada barroca y luego sus portadas son renacentistas. Eh, le dicen la manquita porque le falta una de las torres y no sé en qué año la construyeron, pero aquí antes había como mm, una mezquita enorme y cuando eso, pues encima de la mezquita, construyeron la catedral. El objetivo de Picasso era volver a su tierra natal, pero no volvió por política, creo. Y eh, como a él le encantaba tanto Málaga y le encantaba su ciudad natal, mmm, todos los cuadros y todas las cosas que veía así o eso, cogía y las mandaba aquí a Málaga si lo está escuchando un día <risa> Por si me vaya a criticar, <risa> que no lo he en ningún lado, que se lo he escuchado a un hombre que lo estaba contando Tío, estoy flipando porque eh, os mentiría si os dijera que no buscan internet que es lo que puedo ver aquí en Málaga porque no tengo ni para joder idea Pues es que me estoy encontrando las cosas como de casualidad porque es que he llegado ahora He llegado ahora al centro de interpretación, interpretación Teatro Romano de Málaga Tío, qué guay, qué chulo, yo nunca había estado aquí Give you my jacket, think I'm the perfect guy, barely know you But all that's on my mind is the feeling of you and I I get ahead of myself sometimes How did one night become a home damn week? All the red flags I didn't wanna see. them questioning you and I Way too ahead of myself sometimes What a... fantasía de sitio chaval es que me podría haber quedado perfectamente toda la tarde con el hombre qué chulo es que me ha encantado es que había un montón un montón un montón de libros Es que digo a ver si me puedo llevar alguno pero no estaba yo ahí que no sabía cuál buscaba ni qué quería ni nada y no sé pero tío es que qué pasada era como una tienda bueno era como no es una tienda de segunda mano de libros pero de un millón de libros qué guapo bueno <ríe> voy a superar eh, lo que acabo de ver, tomando una cervecita que tengo mucho, mucho... Ser. He preguntado en Instagram, pero voy a dejar por aquí, <risa> eh, que dónde puedo tomar una cerveza, así que se postule por aquí y voy en su búsqueda a ver qué ocurre. Pues ya pensaba que nadie me iba a responder a la historia, bueno, llamarme ansiosa porque la acabo de poner ahora, ¿vale? Pero no sé, esperaba... Y eso he entrado mientras a la tienda de Vans, que me encanta, a, a ver, sin más, y ya me han contestado, voy a ir a ese sitio y... Y ya está. Aquí me voy a sentar porque estoy hasta arriba ya de dar vueltas. Pues aquí me he sentado porque estoy harta de dar vueltas. He quedado 40 vueltas en la calle y. no sé. Como tampoco me suena ninguna ni nada, pues aquí me siento un poquito y blanco a ponerme semi-morena. Son las una y media y Marta me ha recomendado un sitio para comer que se llama Casa Lola. Que he visto en internet que está por aquí al lado, pero es que la verdad después de la toalla, de la toalla. <risa> después de la tostada que me hincao no tengo ganas de comer todavía, ¿no? Eh, no, gracias. Y eso, me he pedido una historia que la cerveza que se postula por aquí. Además está buena, a mí me gusta. En Córdoba también me la bebo. Pero contra aquí, es eh, más así. Y, y eso y pensaré mientras es qué es lo que voy a hacer ahora. Sé que luego quiero ir a la Starbucks, aprovechando. Ah, bueno, en Córdoba también hay Starbucks, pero... Bueno, que quiero ir después a la Estarba. Y eso, pero, joder, primero tendré que comer. Y todo. Y voy a ver qué más puedo hacer. Y bueno, que bueno, a vuestra salud. ¿Cómo soy? ¿Cómo soy? Camino muchacho me ha dicho, perdona, que era algo de que me he dicho, no, gracias, porque es que realmente no lo gana. Y me ha dicho hacer una y he dicho, vale, gracias. ¿Por qué? porque. Porque soy así. Me suda literal el culo, porque estoy eh, semisol semisombra y eh, me, me suda el culo, el culo. Eso es el sudor de mi culo. Pero ya me he cambiado de mesa. Voy camino de donde se supone que voy a comer, que me lo ha recomendado varias personas. Que es eh, Casa Lola, y he visto en internet que está menos concurrido de lo habitual. Ah, pues llega. Ah, pues pasa es que no está menos concurrido de lo habitual, que más gente que en, en la red. Ventaja de Venezuela. Me ha dicho el hombre que va a intentar buscarme Google y ahora cuando decís que sea en la barra, porque es que me Y aquí hay gente, o sea, hay grupos de mucha gente. Creo que voy a aprovechar mi entrevista a TTP. Y eso es lo que Porque si no, luego cuando me siente, ¿quién me guarda el sitio en la mesa? Nadie, porque me un poco sola. Este es el sitio: Casa Lola. Está al lado de Granier y al lado de un bar de aguacate. Cosa me han sentado aquí en una mesa que hay en la esquina del Ton. Y estoy en la mar de bien. Qué vergüenza, estoy fuera esperando y sale el hombre y dice, eh, ¿Marinieve? Y dice la mujer, sí. Dice, este, la que venía sola, <risa> digo, sí, yo. Y dice la mujer, oye, la que venía sola y el nombre que no mira la lista. Miriam y yo, sí, sí, no te preocupes, soy yo. <risa> y me he a la mesa y me ha venido la muchacha. Y dice, ¿qué va a cara? Y digo, pues una, una siento de cerveza y me dice que soy yo eh, No, soy yo. No, no quiero a nadie más y voy a ver qué me voy a pedir de comer creo que lo sé porque todo el mundo me ha recomendado lo mismo pero voy a ver si tengo lo tengo. no sé si me estaré escuchando con la de jaleo que hay aquí pero, pero... la eh, hamburguesita de tenera eso gracias se lleva muy poco de que la gente vaya sola, ¿sabes? porque que, que me han sido descubiertas para un personas Y le he dicho, perdónate para llevar si quieres uno porque es que no va a venir nadie. Por mucho que espero lo siento. Pero tiene tu buena pinta, uno tiene buena pinta. Dios, chaval. <risa> es esta hamburguesita de ternera la que tiene champiñones que no me gustan los champiñones pero yo no le quito ningún canal a pechuga sí. Muy recomendado ese sitio, ¿eh? me ha encantado La hamburguesa, buenísima, que lo me ha recomendado todo el mundo También me han recomendado las patatas bravas Pero ya es que ya la vida no me daba para más Porque es que he ido ya sin tener hambre Pues imagínate Ay, esa florecitas es a la que le gustó a mi abuela. Menos mal que me oriente de maravilla, si no iba a encontrar el Starbucks por los cojones. Eh, un ice mocha el pequeño <risa> vale, sí me perdió al río Miriam, con M al final, porfa me he pedido un ice mocha y lo que he conseguido con el ice mocha es acabar llena de chocolate eh... ¿Quiero llorar? Pues... Chulo. Mira el nivel, ¿eh? de chocolate. ¿Y este? Eh, Miriam, ¿qué tienes? Eh, ¿Cinco años? ¿O 25. Pregunto. No había sitio en la estar, y me he parado en este callejón a tomarme esto e intentar ahogar mis penas y saber qué voy a hacer con mmm, esto. Uf, qué coraje, ¿eh? Es que me, el día me iba maravillosamente. Que algo me tenía que salir mal. Y gracias a Dios que por lo menos he visto. Pero es que me tengo que volver ahora en el tren y de chocolate. He entrado al cuarto de baño en un hotel y no sé si ha sido peor el remedio que la enfermedad porque tengo una canceta chorreando, como podéis comprobar. Pero ojo, eh, la mancha se nota bastante menos. Esto cuando se seque, con el calor que hace dentro de 5 minutillos, eh, está bastante mejor. Es que mira cómo estaba la mancha y así la he dejado. Es que no me quitado la falta para dar la mancha, pero. equipo, pues Málaga es preciosa, me ha encantado, eh, soy consciente de que me habré dejado muchas cosas sin ver, pero es que son las 5 de la tarde y ya es que no puedo más porque estoy cansada de dar vueltas, ya he comido, he bebido todo el rato, es que me va a salir la comida por la oreja y, y hace calor, así que me voy a volver y me voy a bañar en la piscina, que también es algo, que bañarme en la piscina sola me da vergüenza. Una mujer me ha pedido paso en la escalera alegando que se le iba el tren. Supongo que si se le va a ella el tren, lo mismo también se me iba el tren a mí. Pero como tampoco tengo yo no tengo una mejor hacer. Bueno, esperaremos. He corrido por Porque es que lo perdía el año. camino de la playa y digo que raro, digo que son las seis de la tarde y no hay gente en la playa. El motivo por el que no hay gente en la playa. Ya me he vuelto de la playa y he bajado al super alumbrarme eh, un poquito de pan para no sé qué voy a tener esta noche y eh, para la torta de mañana. Y para de paso y soltando por ahí en la arena esta que me traigo de la playa. Estoy tú muerta, así que mi plan de ahora va a ser el siguiente a comerme un bocadillo de mortadela con una cerveza que he descubierto que quedaba en el frigorífico mientras veo a Laura la Play jugando a Paper Please. ¿Planazo o no planazo?